Don Alex Navajas, muy buenas noches.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 Pues eh, seg seguramente, seguramente el fraccionamiento, el no sé si solo de la izquierda o también de las de las neuronas. Pero es que al final todas estas tonterías que a las que te refieres, Eurico, fíjate, yo, perdona que sea salido un, un momento del tema, lo de ayer de el amigo Petro. No, sí. yo no voy en chaqué a la cena sí. porque porque eso es de aristócrata. Y la mujer entonces, lleva unos zapatos de 700, 800 patos. Claro, y de entonces voy en traje.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 Va a desaparecer. Va a desaparecer. Como tantos ministros, por ejemplo, de la época de Zapatero. O ¿A sea, quién se acuerda ahora de Leire Pajín? Sí. ¿Quién se acuerda? O sea, es que, gracias a Dios. De Viviana, de Viviana un... Ido y de María Antonia Trujillo. La... No, sabemos que estarán colocados en colocadas en algún lugar. Sí. ¿no? De las finder, de... o sea, Sabemos que estarán colocadas, porque evidentemente estos no sueltan el, el, el, el sillón y, y la moqueta, pero pero